No sigo al tiempo, cadena rompo voy en aumento ya te conozco no sigo al tiempo cadena rompo voy en aumento ya te conozco no sigo al tiempo cadena rompo voy en aumento llevo el ritmo de pocos no Sigo al tiempo nos sigo, no sigo al tiempo abre tu mente sabios me hablan tengo las preguntas adecuadas para nada no hablo de antes mientras haya alma habrá arte para adelante lectura fundamentos si no tienes mi mente no tendrás mi sentimiento deje de pensar por otros me busqué a mí mismo entendí que no existe el destino que tu mejor amigo sos vos mismo que solo sopreso dentro tuyo, chico Es largo el camino, hay que caminarlo Como marinero en el mar estoy soñando Buscando libertad, quien te pone condena Si ellos mismo que te da la cura te envenenan En la tele mierda, en la calle ruido Quiero ser el mar borrando huellas del camino Abre tu mente y cruza el universo Abre tu mente y cruza el universo No importa la burbuja donde está muy inverso Puedes entender la vida con solo un cuaderno Abre tu mente y cruza el universo Abre tu mente y cruza el universo Quiero ser libre, no, no ser feliz Que a este bien, lejos del resto Mi cuore en aumento, flotando en un sueño Vocales empapadas de un manto fresco Elevo mi pecho, el eco es intenso Joint, mi momento es diario Vivo de ser claro hermano Llevo el alma aquí a mi lado Mis fatales han volado Buceo sobre el torre fondo de la tranquilidad, Ya casi ni respira, pupila desorbitado, Anodatado, calmado pero no Vibrando en un combo, el cosmos está en mis manos El otro día nos vimos de nuevo y dije Hey, sabes lo que espera en el día después Solo ver con tus ojos cerrados Friend, revela tu ser Rancho, guídanles Que no me jodan, la Armada Suburbana No es sí. que no me jodan La Armada Suburbana No sí. oh, abre tu mente y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 Abre tu mente, abre tu mente, chico abre tu mente. No te dejes llevar. Da igual esa gente. Mantiene en línea a tu subconsciente. Abre tu mente, abre tu mente, abre tu mente, chico abre tu mente. No te